Nunca tuve mucha fe en ello, jamás había pensado que llegaría. Y fue yo el que llegó un día al sitio, con un contrato para cantar allí. Me habían anunciado en toda la ciudad, mi nombre se leía por cada rincón. La sala estaba a tope de gente ilusionada. Qué mala suerte tienen, me dije. Era a mí, a, al que esperaba. Fue subido al escenario y comenzó la alegría. Gente joven sin complejos, abiertos y bellos. Y de pronto la vi como cruzaba la sala. Era rubita, preciosa, noté sus ojos. Me miraba, y de pronto la vi, como cruzaba la sala, era rubita, preciosa, noté sus ojos, me miraba, yo la miré, y la seguí con mis ojos, hasta que se perdió a mi vista. Salió por aquella puerta y comencé a cantar, me pedían solo canciones españolas, normal. Y yo canté y canté más de una hora. Cuando terminé salí a la ciudad. Y allí estaba ella, tenía que estar. Y lo que empezó aún lo sigo, nunca acabó.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 Y allí estaba ella, tenía que estar. Lo que empezó aún lo sigo, nunca acabó. Y de pronto la vi que como cruzaba la sala, era rubita preciosa, entre no sus ojos me miraba.